cuando monto en bicicleta siento tranquilidad siento felicidad siento libertad eh, obviamente hay veces dolor eh, sufrimiento pero eso me anima a estar un poco mejor cada vez para disfrutar más del paisaje casi todo para mí está en la cabeza incluso en un deporte tan duro y tan físico como este eh, los miedos a la bajada, los miedos a la subida los miedos a los repechos, los miedos al destapado están en la cabeza las mejores cosas que me va bici creo que es poder conocer lugares muy alejados y vivir realmente la cultura, el paisaje, las comidas cuando recorro caminos en bicicleta en otras palabras, feel your ride right.